El cantante Mark Anthony presumió lo enamorado que está de su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, a quien acompañó en una sesión de fotos, le pintó la pancita y la ropa con pintura a la modelo para una sesión de foto, incluso tuvo que sostener sus cosas y presumió que anda bien dominado. Cuando una imagen realmente dice más que mil palabras, dijo el salsero. La pareja conocería a su bebé este fin de mayo y principios de junio. Será el séptimo hijo de Mark y el primero de Nadia. Nadia Ferreira se encuentra en la recta final de su embarazo y aprovechando que fue su cumpleaños, se regaló una sesión de fotos muy especial en la que Marc Anthony participó. La modelo se convirtió en el lienzo perfecto del cantante y el artista brasileño Romero Brito, quienes llenaron de color su Baby Bump. La sesión se llevó a cabo en un bello jardín, donde Nadia posó como una diosa griega, siempre sonriente, mientras su esposo y el pintor hacían lo suyo. Haciendo lo que amo con la gente que amo. Viernes casual en familia, se lee en la publicación compartida por el pintor en sus redes sociales, la cual se llenó de halagos para nadie.